Oye, Dios Scott, mi amor chiquito. Pendejo, mamón, ya despiértate a la verga, Onichan. Gracias por despertarte, mi lindo Dios Scott, pendejo. ¡Uh! -huh!